un medio de comunicación que probablemente no tenga más de 5 años en España y que eh, por lo general no es muy grande y se dedica a comunicar y a contar historias eh, en cualquier formato. ¿no? Yo creo que ya hablamos más de proyectos eh, en general que formatos. ¿no? Es decir, Nosotros aún seguimos llamando nuestra revista revista, pero Don creo que es una marca que operan muchos canales. La gente accede a nosotros por un móvil, accede por una tablet, accede por una red social, por nuestra página web, en YouTube. Entonces la denominación de un nuevo medio es complicado. Yo creo que hay nuevas marcas, que son por lo general más pequeñitas y que se dedican a contar historias interesantes, en nuestro caso desde de estilo de vida y entretenimiento. Bueno, la red es, eh, es el medio, quizás. ¿No? Se podría decir, nosotros no podríamos haber eh, emprendido una aventura audiovisual y editorial si no existiera la red. Eh, la red ha permitido, mm, sobre todo con el paso de los años, a democratizar el proceso de producción. Antiguamente, si tú querías hacer una productora audiovisual, un medio de comunicación o bueno eh, un canal de televisión, necesitabas una inversión bestial. Ahora no, ahora para hacer un producto de calidad necesitas una buena inversión, pero la red ha permitido que haya herramientas sofisticadas, casi gratuitas, para poder hacer buenas historias audiovisuales, editoriales, periodísticas. Entonces, sin en red, no existiríamos ninguno. Mira, en estos instantes, esto que acabo de conocer en profundidad a Tony Garrido, estoy impresionado con casi todas las cosas que, que hace. ¿Qué hace Tony Garrido? Hace proyectos y formatos para otros medios. Hace cosas para el País.com, como las conversaciones para el nuevo aniversario, hace mmm, programas para el Grupo Prisa, para los 40 principales, para Cabena Ser, hace formatos para Internet. Entonces, me acaba de impactar mucho todo lo que hace, porque acabo de conocerlo en persona y me ha gustado mucho. El medio que más me impacta ahora mismo quizás sea el lanzamiento de Cero, el nuevo Canal Plus que tiene formatos nuevos y muy bonitos, y me sigue impresionando también eh, Vice, la revista Vice. Eh, quiero pensar que, aparte de lo que hacemos en Don, también me gusta.